Hola, pues en este video tutorial vamos a ver cómo podríamos compartir con otro profesor en la edición de estos contenidos y cómo podríamos finalmente publicarlos. Para ello, si nos fijamos en la esquina superior eh, de la presentación que estoy editando, aunque también podría hacerlo, como veremos luego, desde el panel de mis creaciones, pues vemos que en los iconos aparece un muñequito con un más, que es para añadir colaboradores. En este caso sería tan sencillo como escribir el correo electrónico con el que esta persona esté también registrada en Genial y mandarle una invitación. Él va a recibir un correo donde eh, se le dice que se comparte esta presentación con él para que pueda también editarla. Eso sí, de momento no se puede eh, editar por varios usuarios a la vez. Tendría que ser pues cada uno en, en un tiempo, aunque me temo que están trabajando en que pueda haber eh, un, un trabajo síncrono, porque en uno de los formularios que han pasado sobre qué funcionalidades nos gustaría que desarrollaran antes, pues venía este. Pero, como yo digo, de momento, esto lo podemos trabajar de uno en uno. Y bueno, pues si ya por fin hemos acabado nuestro trabajo, pues eh, lo que nos quedaría sería publicarlo para poder dar un enlace y compartirlo con todo el mundo, en este caso con nuestros alumnos. Lo que tendría que hacer es en la parte superior pinchar el botón que pone listo y en este caso nosotros no podríamos hacer este contenido privado porque no tenemos un plan de pago, por lo tanto tendría que ser público. Si tenemos la posibilidad de hacerlo reutilizable, es decir, que si nos ha quedado una plantilla muy bonita o unos contenidos que creemos que puedan ser interesantes, pues lo puedan utilizar otros usuarios como nosotros podemos utilizar los que hayan compartido en, en la parte de inspiración que, que vimos al principio. En este caso eh, yo podría cambiar el título que le he puesto, pues en este caso podría ponerle presentación tema 1, por ejemplo, y podría poner una breve descripción sobre lo que tratan estos eh, contenidos vale? pues por ejemplo tema 1 en este caso pondría algo un poquito más descriptivo y una vez ya que lo tengo pues eh, le daría a listo y me aparecen las opciones para poder presentarlo y ver ahora mismo cómo quedaría para poder compartir estos enlaces, que es lo que hemos dicho eh, en este caso, si queremos que los alumnos vean nuestra presentación, copiaríamos este enlace y se lo facilitaríamos. En el caso, volvemos otra vez a dar a compartir para que lo veamos, eh, en el caso de querer una visualización en página exclusiva, pues ya hemos dicho que es una opción de pago. Tendríamos también la opción de insertar, que ya hemos visto pues, para eh, insertar este contenido tanto en la diapositiva como en alguna ventana emergente. Podríamos invitar por mail para que vieran eh, esta presentación e incluso publicarlo en las principales redes sociales. Otra de las opciones que tenemos es, si tuviéramos eh, nuestro curso en Google o en Microsoft, publicarlo directamente también desde aquí. Y por último, si eh, damos al desplegable al lado de presentar, vemos que tendríamos la opción de descargar, pero que en este caso es una opción de pago que nos viene con la estrellita y nos permitiría pues, eh, ver nuestro documento como imagen o como PDF o como HTML5 eh, sin necesidad de estar conectados, pero siempre y cuando tengamos al menos eh, un plan de pago. Y bueno, pues lo que podría hacer también en el desplegable es pulsar volver a borrador si veo que eh, al final no ha quedado la presentación como quería y no quiero que todavía puedan acceder a ella, por lo tanto daría a volver a, a borrador y ya lo tendría listo otra vez. Esto mismo lo podríamos hacer desde el panel donde tengo mis creaciones, si yo sitúo el puntero del ratón sobre ella veo que tengo la opción de presentar, de descargar si tuviera algún plan de pago, de compartir con otros usuarios como habíamos hecho antes mandándoles el correo. De compartir eh, eh, tanto eh, el enlace como insertarlo, enviarlo por mail, en, eh, publicarlo en redes sociales o en cursos, como habíamos visto. Y por último tenemos otros tres puntitos. Estos tres puntitos me permitirían la opción de volver a borrador. Si por lo que fuera pues, yo viera que no están acabados mis contenidos y le he dado a publicar sin querer, podría renombrarlo. Si tuviera alguna opción de pago podría moverlo y clasificarlo en carpetas podría también duplicarlo y de nuevo si fuera una opción de pago podría enviar una copia a una persona para que ya se quede solo él con la edición o consultar estadísticas sin opción de pago también lo que sí que podría hacer es eliminarlo y bueno pues espero que todo esto os haya resultado muy interesante muchas gracias